Por ejemplo, hoy solo se enfermaron 40 mil. tienen más de un millón de enfermos. España e Italia cierran y el 70% de Francia está en máxima alerta. Y aquí el dominicano fumando, bebiendo, juzga y quieren que le abra para que después tengamos al presidente, recuerdan ustedes la las mil, dos mil llamadas que yo recibía todo el Pitágoras, mira aquí no ha venido salud pública, no estamos muriendo y la gente enterrando su muertecito en cajita, recuerdan ustedes y puede venir aquí señor director para yo decir eso recuerdan ustedes eh, cuando yo presenté aquí eh, lo tengo por ahí guardado, está colgado en mis redes el videito aquel de un hombre en una en una guaguita azul y otra en una roja, llevando al cementerio nuevo los muertos que los familiares no querían tocar, cuatro cajitas y la tiraron ahí, la abandonaban en la puerta de los cementerios, como estaba el mundo. Los dominicanos estamos jugando con eso. Y no está pasando nada y todos los días muere un ser querido, una persona conocida que ya nadie se atreve a decir que muere de COVID. Ya nadie se atreve a decir que es por Problemas de salud relacionados con el COVID-19, porque antes salud pública le daba la atención y ahora cuando te dan la prueba, ¿sabe qué te dicen? Te dan la prueba y te dicen, mira, usted dio positivo, tenga, váyase para su casa Mauricio. morirse. Por ejemplo, allá tranquilo. Y si tienen alguna pirina, te la dan. Si tienen algún vinazol, te lo dan. En lo que llega la vacuna, que dice el doctor... Eh, El encargado de Senasa, el doctor Mario Lama y de la cuestión de seguridad social. Que probablemente nosotros tengamos una vacuna. Que se comenzará a aplicar a partir del año que viene, pero hay que ir experimentando. Eh, y sería bueno preguntarle al doctor cuáles son los detalles de esa vacuna. Porque sucede que de la vacuna de Oxford, la que ellos pararon y volvieron a reactivar. Las primeras cinco personas que se lo aplicaron murieron con síntomas neurológicos graves, entonces había que esperar cuál es confiable podemos confiarnos nosotros en la vacuna a Plutarco, a Mario Lama y el equipo de salud aquí a nivel regional y si tienen información de eso porque miren por cómo son las cosas, el doctor eh, Rosario que es uno de los directores de salud de aquí un gran amigo mío, ni siquiera lo he vuelto porque se pone no sé, engreído eh. se, se dañan la gente cuando llegan los cargos, parece que están esperando llegar para dañarse. Ni siquiera he tenido la oportunidad de saludarlo Es bueno que se hable de eso y que se hable de la realidad de lo que está pasando con el COVID-19. Yo soy de los que entiende que hay que abrir y que hay que tomar control y que la gente que no es educada y que hay que hacer campaña de educación se va a morir. Y nosotros podemos estar pasando muchísimo trabajo, pero eso no va a depender de salud pública. Eso va a depender de ti, dominicano, de que tú acojas el distanciamiento, puse la mascarilla y que te cuides. Nadie te va a cuidar a ti más que tú mismo. Y si no te cuidas, te vas a morir. Y va a hacer que tu hija, tu recién nacido, el niño, la niña, se muera. Pero nadie va a hacer nada por ti si no lo haces tú. Me envían un mensaje diciendo, Pitágoras, mira, yo vi dos muertos ayer. Dicen que los dos se murieron de mareo. Yo no sabía que la gente se moría de mareo. Y ahí en la Avenida Libertad también pude yo observar que llevaban su cajita con su muerto tranquilo ahí. Y hoy, cuando venía hacia la celebración eucarística, hoy, le voy a dar la hora exacta, a las 3:45 de la tarde yo iba bajando por la calle Santana, que a propósito del negocio que está ahí de bebedera, está abierto siempre en toque de queda, sin toque de queda ha estado abierto siempre y los que beben ahí, mis amigos que beben ahí están sentados ahí sin mascarilla, sin nada bebiendo, con toque de queda y sin toque de queda no sé dónde está la policía y cuando yo iba bajando tuve que devolverme porque vi que iban a enterrar a una persona ahí en el cementerio de las Mercedes no está pasando nada todo está bien Pa'lante, aunque la burra se espante. Abran y sálvese quien pueda. Vámonos entonces con las cifras. Que Dios reparta suerte cada quien que se cuide, porque este encierro no lo aguanta nadie, porque también la gente muriéndose de hambre, sin trabajar, desempleada, solamente trabajando un grupo de nuevos comezolos blancos que llegaron al poder, eh, y solamente los ricos, porque a los pobres lo está llevando el diablo, es muy probable que, mire, yo no quería creerle a Leonel Fernández, creo que se van a comenzar a más a partir de enero. Y estos estallidos sociales, y el presidente no comienza a tomar medidas correctas, buenas noches, y ayudar al pueblo pobre que Pitágora. se está llevando a Satan, dígame. Bueno, Pitágoras, Sí. Eh, mire, salimos del tema. Eh, mire, Espérate, hermano, un momentito. Santiago, un momentito, quédate ahí, no te vayas, Adelante, hermano, tu este programa es suyo, dígame. Óigame, nosotros estamos desde las 12 de mediodía sin cable para rabo Echivo. Y esta es la hora todavía que nadie ha dicho nada. No se preocupe que Eugenio Vargas inmediatamente se, se todo que atención, ¿por qué parte el capacito? El... No, rabo Echivo, chivo, aquí Nino Rice para abajo. Este rabo rabo chivo. Chivo, ¿Por qué? ¿Por qué calle? La Nino Rice, Nino Rizet. El Nino Rice para abajo. La ah, ¿con qué está usted ahí? Yo, Nino el con 17. Ah, atención, espere, todo, atención todo, una calle todo. famosa. Nino no ah. Ricé ah. con 17, una calle famosa al de Chile. Equipo, eh, pues, a, a arreglar eso, que Telenor que es una familia que le gusta que su gente permanezca fiel y ahora la gente, con este toque de queda, no tiene otro entretenimiento que ver su programa tocando el fondo. Yo voy a hacer que le manden por allá, voy a llamar a la administración para que le manden su, su, su, su agua. Muchísimo, muchísimas gracias, hermano. Este programa es suyo. Dime ahora, Santiago, sí, permítame, señor, que tengo aquí a Santiago hace un ratito ahí. Y no quiero, vamos a ponerlo en orden. Dígame usted. Sí, hermano, usted. Este programa es suyo, adelante. Sí, gracias, hermano, gracias, muchas gracias. Hermano, eh, lo que pasa es que estamos estoy haciendo a los policías. Los policías ya no pueden hacer a con la piedra y, ahí, y, ahí, y a los botellazos y a los tiros que la quedan en los barrios. Lo no, y te digo, usted, es que de, policía, poquito, eso sí que es como la boli. Ellos la la mano se los puños y se van por ahí vivir. Te digo algo. De Yo voy ah, a San Francisco todos los fines de semana y cuento más de 100 con los llegando a las Aquí hay gente sin macarilla y encima de otro. Y ya la gente está pegando a familia así y nadie sabe que qué hermano. Esto es un que es hay en este país, que que es hace tiempo? A que se los que llegó que el título de y que que que que le crees, que eso, eso es lo que, es que la, está haciendo en el comercio, hermano, a la gente que trabaja. Y los delincuentes, haciéndolo de la suya, robando y, y, y haciendo maldades por ahí, y no hay autoridad. Aquí la respeto, hermano. Buenas noches. Gracias por llamarnos a maná Él viaja todos los días esa maná Dígame ahora, buenas noches. Ahí se cayó esta... No quiero que se ponga bravo nadie conmigo, eh, que debo pasar la llamada en el turno que lo hacen. Ahora te puede llamar. Aquí la tengo. Muy bien, qué bueno. Que lo entiendan así. Buenas noches, dígame usted, ¿de dónde habla? De aquí, de la hermana mira De la hermana Mirabá, dime, hermano. Ay, Hermanito, bájate un poquito el volumen del televisor, bájate el volumen para poder escucharlo, que no, no, no te puede escuchar casi nada así. Sí, sí. sí no. Dime. Okay. No, okay. Eh, de aquí, de la hermana yo he llamado varias veces. El, te estoy escuchando, sigue hablando. He llamado varias veces a Juan cabrera, a la policía, y nadie nace caso, yo quisiera que usted venga con la cámara Es una de niños de 4 y 5 años, y de 6 de 7, que ya odio una monta y está junto con la mamá, y no dejan venir a uno por un maldito cándalo. ¿Usted ¿Eh? cree que es justo eso? Tal, ¿Dónde es eso? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Por qué parte? En la 5 con 3. La, ¿En la qué? Yo quisiera que usted venga con la cámara, nada más para que usted vea el desastre. ¿En, en, en qué calle? ¿En qué calle? 5 con 3. 5 con 3 eso es el eso es ya. Pablo atención y hay, hay nuevo general que puso no a un no genera porque el otro general porque los generales no hizo nada por esto y este que quiere hacer los grupos populares están haciendo huelga y están haciendo de todo y hasta van a detener el pueblo para que se vaya yo no entiendo entonces no bueno, yo no entiendo que ven que estamos huelga de todos lados entonces las 5 con 3 de la hermana Mirabal niño ahí todo claro. de 4 y 5 años ¿Y yo, yo lo y los sinvergüenzas sinver, sinvergüenza, papá de esos niños de 4 y 5 años, que hubieran estar ¡No! ¡Juan Tavera, qué quiere gustaría? usted ¡Ellos gusta tú, no tienen padre, mi madre, porque las madres son las sinvergüenza! ¡Gracias por todo! Pero ven acá, Juan Tavera, mi querido hermano y amigo. Ahora procurador, con ese cargo también. No es sentado en tu casa, ¿eh? Ni hablando bonito en una entrevista. Tú eres mi hermano y mi amigo. Y tú sabes que hasta juntos no evaluamos aquella vez para esa cuestión. Pero yo no tengo más político. No he sentado en tu casa, querido. Hablando muchísimas babosada, Ejecutando. Usted tiene, Juan Tavera, que ir ahí a la calle 5 con 3. Y si esos padres tienen a esos niños ahí, llevarlos a la jurisdicción eh, ordinaria ante la procuradora fiscal de Duarte para que esos padres se sometan. Y si hay que quitarle a esos niños, se le quitan. Aquí hay muchísima gente que quiere adoptar, que no tiene hijos, a través de los mecanismos con las instituciones que tenemos. Pero no es sentado en tu casa. Saca a esos padres para que lo vean, llévatelo esposado de ahí. Cierren ese negocio, vaya con la policía y que el dueño del negocio sienta cerrado su negocio hasta el año que viene con, como dice la ley de 1 a 10 salarios mínimos métale de diez una gente diga cien mil tablas, diga oh, espérate cerrado a enero vamos a respetar y todo el que esté ahí que se revele ustedes se lo llevan y el que levante la mano para un policía porque los policías también lo pueden tirar si no meten preso, ¿verdad? llévenselo a los que están ahí dejen de estarle cayendo atrás a los infelices con la macarilla el toque de queda no sirve para nada miren, aquí surgieron como 500 programas que cuando no haya toque de queda y no haya recorrido de la policía no van a desaparecer porque su negocio es ese salir a ver a estos pendejos cayendo de atrás a los infelices al que de noche salió a, a buscar a su esposa al hospital al que está enfermo y se le ofreció que un niño está enfermo se sanó, se fumó el niño Dame a la farmacia, sí, ahora.